La pobreza es un ataque directo a los derechos humanos. Tenemos que trabajar para conseguir que el, toda la población se active. Y además, y con esto voy a terminar, somos conscientes de que las políticas de promoción social, de protección social, son políticas de desarrollo económico. Son políticas que impulsan en el desarrollo económico. Además, no son consecuencia del mismo, porque es verdad que tan, tan vacuo es decir que primero hay que crecer para luego distribuir, porque se crece y no se distribuye, y ya lo hemos visto otras muchas veces, como distribuir sin crecer porque entonces terminamos distribuyendo miseria. Tenemos que crecer distribuyendo.